Tan solo, iré a buscar amigos. Shh. Voy a Bajud. Hola, amigos. ¿Qué asco quién querrá ser tu amigo emo barato? Ja ja, ja si sí es. Ok, entiendo. Hola, di lo que pasó y lo siento mucho, amigos. Claro. ¿Nos presentamos? Sí, sí. Soy Amelia, y tengo 14 años. Soy Alex y tengo 16. Y dime, ¿por qué te hacen eso? Me juzgan por mi avatar y no tengo amigos. Me pasa exactamente lo mismo. Hey, hoy tendré Robux. ¿Quieres un poco? Felicidades. Como quieras. Hoy te daré 10.000. Wow, muchas gracias. No hay de qué. Me iré a cambiar. Igual.